Hola a todos, yo soy Erika Mora, nutricionista, y hoy día voy a enseñarles una receta súper rápida y práctica para que la puedan preparar en casa con todos los miembros de la familia, hasta con los más pequeños. Los ingredientes que necesitamos son, para la masa, una tortilla como esta, yo uso de tortillas rapiditas, pueden ser tortillas también de maíz, ya las vienen hechas, las venden hechas. Después necesitamos salsa de tomate, eh, pueden hacerla en casa, pueden hacerla casera o comprarla ya preparada, si es que hay alguien en casa con hipertensión o con problemas de presión no recomiendo ninguna salsa ya lista, que venga hecha, sino prepararla en casa el queso mozzarella rallado, yo lo rallé con un rallador simple así como este, o lo pueden cortar en tajadas, delgadas y los toppings que ustedes le quieran poner, yo he elegido tres en este caso la cebolla blanca los champiñones y el pimiento Vamos a basar todos los toppings por así decirlo, en este caso la cebolla los champiñones y los pimientos para que se hagan más rápidos en el horno luego lo que tenemos que hacer es engrasar la base en donde vamos a poner al horno ponemos las masas y empezamos a armar nuestra piceta súper fácil le ponemos salsa de tomate luego ponemos quesito parmesano no importa si no está súper súper esparcido y luego le ponemos los toppings que queremos ponerle hay que dejarlos enfriar un ratito no voy a hacer que decís si que lo estamos haciendo con niños se vayan a quemar las manitos porque acuérdense que tenemos que suavizarlo previamente ya entonces le estoy poniendo todos los toppings pueden ponerle los toppings que ustedes prefieran estos son mis favoritos y me parece que quedan súper bien con la pizza y por ahí algunos pimientos. y la pueden decorar como ustedes prefieran bueno después de 20 minutos en el horno aproximadamente ya están listas las visitas como ven como he engrasado un poco el, la base puedo sacarlas con facilidad y listo ya están más que listas para comer disfrútenlo